Estamos asistiendo en Navarra a un proceso de cambio de paradigma en materia de vivienda y urbanismo que apuesta por un modelo muy alejado de la cultura que hemos conocido durante décadas, marcada por el ladrillo y el boom inmobiliario, la especulación con el suelo o los vaivenes que conlleva considerar la vivienda un activo financiero. Este proceso de transformación se ha acelerado por una serie de medidas estructurales que hemos impulsado desde este Gobierno y el anterior. Primero, la apuesta por fortalecer e incrementar por diferentes vías un sistema público de vivienda de alquiler asequible como la mejor forma de recuperar la función social de la vivienda y de responder al derecho a la vivienda para todas las personas. La apuesta por recuperar la ciudad consolidada, recuperar el alma de nuestras ciudades, pueblos, barrios... Por medio de intervenciones de rehabilitación energética y regeneración urbana en el marco del Plan Bisiberri. La apuesta por un urbanismo y una ordenación territorial que piense en las personas que afronten los retos climático, demográfico o equilibrio territorial de Navarra. Un urbanismo que piense en hacer ciudad, territorios humanos, habitables, compactos, como alternativa a aprovechamientos expansivos y la voracidad por las plusvalías. La apuesta por una edificación innovadora y sostenible, concretada en el proyecto de Centro Nacional de la Industrialización y la Robótica, como oportunidad para revolucionar la forma de construir que conocíamos hasta ahora. En definitiva, cuando hablamos de que la vivienda sea un derecho y no un negocio, no es algo veramente retórico. Se traduce en acciones concretas, en una gestión transformadora, como he citado anteriormente. En vivienda y urbanismo hemos activado un proceso de cambio que ya no tiene marcha atrás.